Muy bien, ahora sí, ya estamos en vivo. Sergio, porfa. Sí. Bueno, deseamos dar la, la bienvenida a todas y todos ustedes a esta conferencia de Fernando Carrión Mena, eh, intitulada Los debates profundizados alrededor de la relación ciudad y COVID-19, que será comentada por Alfonso Iracheta. Ambos son eh, investigadores muy, muy destacados en nuestra región, y los puntos de vista de ellos van a ser relevantes para estar tratando de conformar una visión latinoamericana ante las convulsiones que podemos observar todos a nivel, a nivel global. En el caso particular de esta conferencia se enmarca en el ciclo de conferencias internacionales, asuntos contemporáneos y futuros fundamentales, y está siendo organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, el Colegio Mexiquense Asociación Civil y la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. Por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido muy importante la participación del maestro Javier Gaitán Cepeda, director de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la maestra Laura Elizabeth Benumea González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del maestro Alejandro Alanís Chico, director de la Facultad de Economía, de la doctora Beatriz Adriana González Durán, directora de la Facultad de Humanidades, del maestro Isidro Rogel Fajardo, director de la Facultad de planeación Urbana y Regional, y de la doctora Rosalba Moreno Coahuila, encargada de, del despacho del Instituto de Estudios sobre la Universidad. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, la participación de la doctora Mónica Francisca Benítez Dávila, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ha sido relevante, a la vez que del doctor Raúl Hernández Mar y del doctor Risa Rosga. El Colegio Mexiquense hace participa a través de su secretario general, el doctor José Antonio Álvarez Lobato. Por parte de la RI estamos... La doctora Rosario Rogel Salazar, el doctor Risa Rosgalúter, el doctor Raúl Hernández Mar, Rocío Romero Zámano, Iris García Gutiérrez y Baruch Serrano Reyes. Y un servidor que además formamos parte de la Universidad Autónoma del Estado de México o de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Me voy a permitir dar un breve, muy breve semblante de la gran trayectoria que tiene Fernando Carrión. Él es ecuatoriano, arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, maestro en desarrollo urbano y regional con especialización en investigación y docencia en el Colegio de México y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Él, es, él está inscrito en el Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo Ecuador. Tiene una red impresionante de, de consultas, tanto en ResearchGate, en Academia Edu, en sus redes personales, en Twitter, Facebook, eh, YouTube, tiene una cantidad impresionante de, de seguidores y de suscritos. En su blog personal se pueden descargar trabajos, que él ha presentado a nivel mundial y que cuentan actualmente con más de 300.000 mil descargas de lectores. Sus líneas principales de investigación son vivienda, ciudad, centros históricos, descentralización, fútbol, seguridad, narcotráfico o fronteras. En el caso del doctor Alfonso Javier Iracheta Cené Corta. Él es, direct, él es arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en planeación urbana, regional y diseño urbano por la Universidad de Edimburgo y doctor en geografía y estudios regionales por la Universidad de Varsovia. Es coordinador del programa interdisciplinario de estudios urbanos ambientales del de Colegio Mexiquense, director del Centro Eure consultor de Naciones Unidas Hábitat e investigador nacional nivel 2 eh, es una reunión esta entre, entre amigos este, hace pocos meses eh, Alfonso Iracheta presentó su libro Otras ciudades posible, editado por la Fundación Frederic Ever, que fue comentado por, por Fernando Carrión, entonces es un diálogo muy interesante es un diálogo muy muy cordial entre quienes estamos participando la dinámica que vamos fondo? a estar siguiendo ¿En en la, clave? la dinámica que vamos a estar siguiendo es que el doctor Fernando Carrión dará una conferencia no escucho, no escucho se cortó Sergio, se cortó tu voz. Eh, ¿ya, ¿Ya está la, la voz? Ya, ya está. ¿Ya? Bien, bueno, lo último que les quería comentar es la dinámica que vamos a estar siguiendo. Eh, la conferencia del doctor Fernando Carrión va a ser por 45 minutos, los comentarios del doctor Iracheta van a ser por 15 minutos y finalmente la sesión de preguntas y respuestas a través del chat será por 25 minutos. Les agradecemos a todas ustedes y a todos ustedes su participación, su presencia y estamos seguros que va a ser una, una reunión muy fructífera y enriquecedora. Muchas gracias. Eh, Fernando, ¿eres tan amable, por favor, en compartir nuestra presentación? Bien, muchísimas gracias en primer lugar por la, por la invitación a tan importante reunión, evento y de lo que tengo entendido, proceso que ya vienen eh, impulsándole desde hace algún tiempo a las, a las universidades eh, que están organizando y a la red eh, RID, la red iberoamericana, eh, por la posibilidad de que podamos conversar hoy día sobre un tema absolutamente relevante que, es, que son los temas. Alrededor de, eh, del COVID-19 y, y la ciudad, que creo que en este lapso tan corto de dos años, porque esto empezó en Wuhan eh, a fines del, del año eh, 2019, eh, en eh, noviembre precisamente, y eh, estamos a, a dos años y los cambios que se han producido eh, son francamente impresionantes. Y lo que vamos a discutir básicamente son uh, los debates que se han planteado, que creo que hay algunos que son, que son muy interesantes. Y parto con esta cita de, de Aldo Rossi, que dice que las catástrofes no ocasionan cambios urbanos por sí mismos, sino que aceleran las transformaciones que ya se estaban imaginando. Esto es para sostener que los debates que, que estamos teniendo en estos dos años son debates que se venían ya prefigurando uh, tiempo atrás, pero que tomaron mucho más fuerza, se definieron de, de forma más clara y, y obviamente se, a, se aceleraron. Eh, y entonces esta, esta cita de Aldo Rossi me parece que es absolutamente pertinente porque nos muestra que los cambios que estamos viviendo son cambios que vienen históricamente produciéndose desde tiempo atrás. Eh, a manera de introducción, eh, quisiera señalar que la, la, la pandemia del COVID ha sido muy fuerte en general en, en el mundo. Es una pandemia que ha estado presente en los 196 países de Naciones Unidas, es decir, todo el mundo, por eso es un fenómeno pandémico. Y eh, el, el epicentro que tuvo esta pandemia fue América Latina. ¿Por qué esto? Porque América Latina tiene un, una población de 8.8% a nivel mundial eh, y los contagios que se han producido eh, son eh, 29%. Es decir, más de tres veces la cantidad de población que tenemos en América Latina. Y más grave todavía, no solo la cantidad de, de, de, de contagiados, sino la cantidad de fallecidos que llega a ser el 33 Es decir, cuatro veces más la población. Esto nos muestra... Claramente que América Latina fue el epicentro, América Latina fue el lugar que, que más impacto recibió de, del COVID. Y dentro de la ciudad, eh, es la ciudad. ¿Y por qué la ciudad? Eh, porque la, el COVID es una, es una enfermedad que se transmite por, por contagios, es decir, por interacción social. Y la interacción social se produce principalmente donde más gente está vi, eh, viviendo de forma concentrada. Eh, América Latina tiene alrededor de 82, 83, 84% de población que vive en ciudades. Por eso, eh, ya esta cosa genérica que siempre se dice, que América Latina es el continente más urbanizado del mundo. Y entonces eso hizo que eh, la enfermedad se concentre en, en, en las ciudades, que la enfermedad se concentre en América Latina. Y es una enfermedad que tiene una combinación eh, global y local. Local, para hablar en los términos de Richardson, ¿no? que acuñó esta frase a fines del, del siglo pasado. Y, y, ¿Y por qué esto? Porque eh, la enfermedad eh, nos llegó de forma importada y nos llegó de forma importada eh, a través del avión. Eh, es una cosa paradójica. Eh, el coronavirus llegó, el COVID llegó eh, por avión y eh, llegó principalmente traída por las clases o las élites de, de, de, de nuestra región eh, y llegó a las ciudades. Uh, ¿Y por qué, es, por qué local? Porque apenas llega, empieza todo un proceso de extensión en el territorio a través ya no de la importación, sino de su condición comunitaria. Y aquí aparecen obviamente las diferencias, las desigualdades que existen en nuestras ciudades. Se definió esta como una enfermedad producto de la edad biológica, es decir, las personas que tienen edad, más años, mayor edad, son las más vulnerables, pero en América Latina nos dimos cuenta que también no solo que hay una enfermedad biológica, sino que también hay una edad social, que proviene principalmente de eh, las enfermedades eh, preexistentes, que tiene la población y en este caso, por ejemplo, la nutrición, el agua potable, el consumo de, de, de, de, de, de productos que no son de, de buena calidad y esto hizo que eh, la, los sectores más, uh, más vulnerables sean los sectores que más impacto tuvieron durante este, este proceso. Entonces América Latina tiene estas características. A partir de esto, ¿qué es lo que ocurrió esta enfermedad tan, tan, tan brutal? Eh, pues empezó a cuestionar muchísimos de los paradigmas clásicos con los que nosotros habíamos empezado a trabajar respecto de, respecto de la ciudad. Pero no solo respecto de la ciudad, sino de la relación entre el Estado, la sociedad y el espacio. Eh, y aquí aparecieron eh, múltiples debates eh, respecto de cómo se, eh, en estos dos años actuaron esta relación entre Estado, eh, sociedad eh, y espacio. Y, y, esta, y este cuestionamiento a estos paradigmas, produjo justamente los grandes debates que surgieron en estos dos años. Y aquí hemos tenido dos debates, unos que han surgido a partir del conocimiento, es decir, del mundo académico, de la teoría desde las universidades, desde el mundo de la investigación, y el otro que es producto principalmente de los intereses y que han estado mucho más anclados justamente en en las demandas históricas que estos sectores han venido, han venido planteando. Y entonces, lo que vamos a ver ahora son básicamente estos, estos grandes debates eh, que, hemos, que hemos tenido. ¿Por qué estudiar los debates? Eh, porque eh, han tenido una, una gran fuerza eh, en estos dos años y porque también existe una gran dispersión. Por eso es importante eh, armarlos, organizarlos, ordenarlos, para que sean más eficientes estos debates y que podamos encontrar las soluciones justamente a eh, los grandes problemas que se, están, que se están debatiendo alrededor de esto. Y muchos de estos debates han estado en núcleos muy interesantes del pensamiento sobre las ciudades y uno podría decir que incluso son cuestionamientos de paradigmas clásicos con los que hemos venido, hemos venido trabajando. Y entonces, eh, obviamente, como decía, el COVID lo que hizo fue acelerar estos debates que ya venían ocurriendo tiempo atrás. Eh, y esto en un lapso muy corto, como decía, de solo dos años, que si uno ve, es poquísimo tiempo, claro, lo que hemos vivido durante este tiempo ha sido más bien muy largo, porque eh, dos años eh, de, de prácticamente estar encerrados, dos años eh, de tener una distancia frente a amigos, eh, frente al trabajo, etcétera, ha sido algo muy complicado, pero que sin embargo... Es, es poco tiempo, si uno ve las fases en términos, en, en términos históricos. Y esto, uh, en estos dos años, hemos tenido todo un proceso y en cada una de las fases, en cada uno de los momentos, hemos tenido discusiones. Por ejemplo, uh, al, al inicio, uh, respecto del contagio, uh, y como se conocía muy poco respecto este, de, de, esta, de esta enfermedad, de, esta, de este virus, pues las discusiones no eran muy claras, pero ya se empezó a cuestionar el sentido de la ciudad. Luego vinieron las políticas, que fueron unas políticas eh, generales, homogéneas para todo el mundo, que lo que hicieron fue vaciar la ciudad, porque el quedarse en casa eh, fue vaciar el espacio público, pero también, en el caso de América Latina, cuestionar lo que significa la vivienda, la gran crisis de la vivienda que se tiene, que se tiene en América Latina. El tercer momento, ya cuando llega eh, la, la vacunación, pues empieza a haber otro tipo de, de, de, de discusiones, esto es, ¿a quién, ¿a quién se les vacuna primero? Eh, toda la cuestión de la corrupción que estalló prácticamente en todo, en todo el mundo, y ahora estaríamos entrando ya prácticamente al fin de este, de este proceso. A ver un poco los destructores de, de, de, de todos estos dos años, porque ya, ya vamos saliendo. Eh, todavía tendremos un tiempo más, pero ya se empieza a prefigurar lo que podríamos decir el post-COVID. El post, el post y lo que es interesante es que estos debates arrancaron desde el origen. Y esa gran discusión, ustedes recordarán, que por suerte ya desapareció, de si esta es una enfermedad que nació en un laboratorio o esta es una enfermedad por zoonosis. Y aquí obviamente se fueron ubicando actores, países, etcétera, de forma absolutamente clara. Por ejemplo, China, donde nace, en Wuhan, la, la tesis que ellos manejaron fue en, en un mercado y se produce por zoonosis. La zoonosis no es otra cosa más que la transmisión de un virus de un animal hacia otro animal. Y eso es lo que aconteció aparentemente en este, en este, en este mercado, y los seres humanos somos especies este, animales. Entonces, ahí se produce esta, esta, este primer contagio. Y la otra tesis es la tesis de que esto surgió en el laboratorio eh, principalmente para eh, beneficiar eh, económicamente, políticamente a ciertos países. Entonces, eh, frente a eso ya las, las, uh, las potencias mundiales empezaron a disputarse y empezaron los grandes debates sobre ese tema. Lo que vamos a desarrollar son estos estas cuatro, cuatro, cuatro ejes, llamémosle así, eh, de los debates. Uno, los marcos institucionales. Dos, las políticas públicas. Tres, el proceso de urbanización o las relaciones interurbanas. Y cuatro, propiamente lo que es la ciudad. Entonces, en el caso del, del marco institucional, la relación público-privada, eh, lo central-local o lo descentralizado, eh, lo nacional-internacional y así sucesivamente. Y lo mismo en políticas públicas, en urbanización, eh, el proceso de urbanización y finalmente las, las ciudades. Para ir en ese orden, eh, el debate del marco institucional. Estos son debates que estaban posicionados desde la década de los años 80, cuando empieza a producirse un cambio sustancial en la relación entre la economía y el mercado, lo público, lo privado. Y en este caso se expresó de forma muy clara en el ámbito eh, sanitario, en el ámbito de la enfermedad. Eh, la enfermedad debía ser manejada desde el ámbito público o desde el ámbito privado. Debía ser manejado por el Estado o por, por, por, por el mercado. Esa fue una, una gran discusión que hasta ahora se sigue manteniendo. Y entonces ahí lo que nos dimos cuenta es que hay un sistema eh, muy claro uh, de producción de los, de los servicios sanitarios, los hospitales principalmente, que están absolutamente segmentados. Eh, y segmentados en el, en el sentido de que los hospitales privados lo que hacen es la atención a determinados tipos de enfermedades y a determinados segmentos de la población que son aquellos que tienen la mayor cantidad de recursos económicos. Por eso es que muchos hospitales privados poco tuvieron que hacer en el caso de esta enfermedad, que era una enfermedad masiva que atacaba a toda la población, porque toda la población no tiene capacidad de acceso a los hospitales. Y lo que ocurrió es el caso de los hospitales públicos. Y entonces aquí también tuvimos toda una discusión. Son hospitales que también están segmentados, Básicamente por las posibilidades de acceso a través de los mecanismos de seguridad social, seguridad sanitaria, etcétera, y eh, la baja capacidad económica. Y entonces esto generó muchos problemas, por ejemplo, para eh, los, uh, las medicinas, para las unidades eh, eh, básicas de, de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hubo una, una discusión muy fuerte entre lo público y lo privado. Y quizás una discusión Uh, de las más uh, profundas o más, más extendidas también, fue respecto a las vacunas, uh, que eh, están circunscritas <coughs> principalmente en los grandes laboratorios y en las grandes industrias far farmacéuticas que son de carácter privado. Pero aquí se produjo una discusión muy interesante en los Estados Unidos, porque el presidente Biden... Eh, invocó el hecho de que eh, el Estado de los Estados Unidos, el Estado norteamericano, había financiado muchos de los estudios, es decir, el sector público financió los estudios, las investigaciones para que se produzcan las vacunas, eh, pero le, le financió el sector privado. Y el propio Biden planteó la necesidad de que esas vacunas tengan que ser distribuidas eh, prácticamente de forma gratuita por la gran inversión que hizo el sector, el sector público. Desgraciadamente, esa propuesta no tuvo, no, no, no tuvo la suficiente fuerza y las, la industria farmacéutica siguió con las, la lógica de producción de forma privada, pero con subsidios públicos. Esa fue una discusión bastante, bastante interesante. Luego también a nuestros países llegaron eh, las vacunas, pero llegaron desde los estados, desde el sector público, y, eh, los, uh, y, y prácticamente eh, las empresas no tuvieron mecanismos de distribución eh, de las vacunas hasta prácticamente la, una de las últimas fases en que ahí sí les entregaron a las empresas para que hagan la distribución eh, de eh, las vacunas dentro de sus uh, eh, pues gente que trabaja allí y también los allegados, la gente más, más próxima. Entonces, haya ha habido un debate sobre lo público y lo privado bastante interesante, bastante, bastante importante. El segundo debate en el ámbito institucional es, es si el Estado es centralizado, debe seguir siendo centralizado o descentralizado, o descentralizado, el Estado nacional, el Estado federal o los estados de cada uno de, de, de los países. Y entonces aquí también la discusión fue muy fuerte porque gran parte de la política fue impulsada desde los estados nacionales y muy poco desde los gobiernos locales. Lo que se ve claramente o lo que se vio claramente es que la salud primaria eh, tiene que ser asumida desde la perspectiva de los gobiernos locales, pero eso no ha sido hasta ahora manejado de forma explícita por los estados nacionales. ¿Y por qué los gobiernos locales? Porque principalmente lo que tienen que hacer es distribuir, por ejemplo, el agua potable, eh, todo el tema uh, de la recolección de residuos sólidos, uh, de residuos líquidos, como el alcantarillado también, etcétera, porque gran parte de la enfermedad estuvo justamente localizada en, esos, en, esos, en, esa, en esas ciudades y en esas, y en esas barriadas. Entonces, aquí sí quedó claro que la salud primaria debería descentralizarse para que sea manejada desde los gobiernos locales. Y la discusión sobre el sistema de salud sí eh, se mantiene hasta ahora de si deben ser los hospitales nacionales, los hospitales locales o los hospitales privados. Y tampoco se los ve como un sistema, es decir, una articulación de estos tres niveles de la producción de la, de la salud. Lo que sí es interesante son los conflictos que se presentaron. Ustedes recordarán, por ejemplo, eh, conflictos entre el presidente Trump, eh, el gobernador Cuomo eh, de, eh, de Nueva York, y el alcalde también de Nueva York. Conflictos muy difíciles, cosa que se replicó en Brasil, en, en, en Colombia exactamente igual, entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, aquí en el Ecuador, entre el presidente Moreno y el alcalde de Guayaquil, la alcaldesa, la alcaldesa Guayaquil y el alcalde de Quito, y esa fue una constante. Pero lo que sí quedó claro en las encuestas de, de, de opinión pública, por ejemplo, Latino Barómetro es que los alcaldes han resultado mucho mejor evaluados políticamente que los presidentes de la República. En general, los presidentes de la República se cayeron eh, en, su, eh, en su reconocimiento por parte de la ciudadanía. Y hoy día, en los procesos electorales que estamos viviendo, gran parte de los cambios políticos que, que, que se están dando en el país, si bien tienen un contenido ideológico importante, también es un poco de, dentro de la lógica esta, del famoso uh, péndulo, porque los gobiernos nacionales se erosionaron muy fuertemente y las oposiciones empezaron a emerger con fuerza. Y el tercer debate que ha habido en el marco institucional es esta relación que se construía a partir de la, del, del sentido uh, de lo multilateral. Y aquí se vio claramente el papel rector que tuvo la Organización Mundial de la Salud que es una organización, como ustedes saben, constituida a partir de los países. Y desde ahí salió todas las directrices hacia el mundo, hacia los países, eh, por ejemplo, del reparto de las, de las vacunas, y muy poco respecto, prácticamente nada, respecto de los gobiernos locales, porque la cooperación multilateral es absolutamente que va en esa, en esa perspectiva. Los debates sobre las políticas públicas. Aquí tenemos tres características o tres grandes debates. Uno, respecto de que se generalizaron políticas homogéneas para realidades absolutamente heterogéneas. Eh, el, el, lo que decía hace un momento, el famoso quédate en casa, eh, que le planteó la Organización Mundial de la Salud, lo hizo de forma indiscriminada para todo el mundo. Eh, y entonces, una cosa es el quédate en casa en Europa, en los Estados Unidos, y otra cosa es el quédate en casa en América Latina. Es uno de los continentes también, como siempre se afirma, de los más desiguales del mundo viendo los coeficientes de, de, de Gini. Eh, pero este mismo hecho se reprodujo dentro de las ciudades. El quédate en casa en una ciudad eh, grande, pongamos el caso de Ciudad de México, San Pablo, este, Buenos Aires, etcétera, con las grandes asimetrías y desigualdades que existen, una cosa es que le digan eh, quédate en casa en una casa que tiene eh, pues eh, varios, varios espacios a otras donde el nivel de hacinamiento es muy alto entonces las políticas homogéneas para este tipo de cosas no funcionaron aquí más bien lo que se vio es que paulatinamente eh, con, con el paso del tiempo se iba erosionando la política homogénea y más bien se iban llegando a los territorios hay cosas muy interesantes por ejemplo en, en, en Buenos Aires eh, donde se empezó a trabajar por, por barrios o en ciudades como, como Santiago y, y Lima, que tienen, Santiago tiene 36 comunas o municipios, y Lima tiene 49, y entonces cómo a partir de esos municipios se fue manejando esa política de aproximación a la particularidad de la heterogeneidad, pues dieron resultados mucho más, mucho más interesantes. Otro debate importante es eh, o esta discusión entre economía y salud. Y entonces, los que le, y queda absolutamente claro que los que priorizaron la salud sobre la economía, les fue mejor en la economía. Eso fue absolutamente claro. Los ejemplos son el caso de Uruguay, el caso de, de Costa Rica, que en general priorizaron la salud, salieron más rápido y la economía también se ha ido restableciendo de una forma bastante mejor. No así los países que priorizaron la economía, como el caso de Brasil o el caso de los Estados Unidos, eh, que por priorizar justamente la economía, pues la salud se demoró mucho más en volver al, al, al estado natural, llamémoslo así, y eso generó impactos económicos interesantes. Pero uno puede ver también eh, diferencias eh, entre, por ejemplo, la concepción del manejo de la economía entre Brasil y México. Mientras Brasil se fue por la priorización de la economía de las grandes empresas, es decir, de la lógica del mercado, México más bien se fue por la lógica de la priorización de la, de la, de la economía informal o de la economía social y solidaria, frente a lo que ocurrió, como les ponía el ejemplo, hace un rato de Costa Rica y de, del, del Uruguay. En la tercera discusión o debate en términos de las políticas era respecto de esa cuarentena que se planteó en distintas escalas. Entonces, primero fueron los países, se cerraron los países, fue una cosa impresionante, esto incluso llevó a cuestionar, por ejemplo, el sentido de la, de, de la Unión Europea, porque como ustedes saben, ya es un terreno, un territorio unificado, pero esto hizo que, que, que empiece a cerrarse país por país. Y la otra que sería en oposición a la cuarentena por país, la cuarentena en casa, el quédate en casa. Entonces, en esa polarización, en esa fragmentación tan fuerte, nos, nos, nos perdimos de alguna manera, porque también empezaron después a cerrarse las, las, las regiones, a cerrarse las ciudades y a cerrarse los, los barrios o las comunas dentro de las grandes ciudades. Y aquí lo que se vio interesante es que una forma de romper esta cuarentena de lógica multiescalar fue la, polar, la, la, la focalización, es decir, ya no ir por la lógica de, la, uh, de las políticas homogéneas, sino más bien por la lógica de las políticas uh, focalizadas uh, para atacar los problemas específicos que cada uno de los barrios tiene, uh, porque de ahí también provienen las características del, del COVID. Es decir, una cosa es... Eh, pues eh, focalizar eh, en una centralidad urbana y otra, por ejemplo, un barrio de la periferia. Son dos condiciones totalmente distintas y eso obedece, eh, eso genera más bien la necesidad de tener políticas diferentes en cada uno de esos, de esos espacios. Los debates sobre la política internacional, en tercer lugar, fueron también muy, muy fuertes, eh, porque, como decía hace un momento, en términos de política internacional, lo que se tuvo fue el cierre de fronteras por países, que cuestionó, como veíamos, el caso de la Unión Europea. Pero quizás lo más significativo fue el tema de las, de las vacunas. Y aquí se, se, se, se tiene un conflicto hasta ahora muy fuerte respecto de las vacunas chinas, rusas eh, y norteamericanas. Eh, por ejemplo, si uno se vacuna con vacuna china, o vacuna rusa, no puede ir a Europa y no puede ir a los Estados Unidos. Los únicos que tienen permiso para entrar a los Estados Unidos y entrar a Europa son las vacunas que provienen de Europa y de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay una política internacional muy clara que ha sido asumida desde la perspectiva de eh, los grandes países, las grandes potencias alrededor del tema de las vacunas. Y otro tema también muy importante en términos internacionales es lo que significa COVAX, que es esta unidad de la OMS para el reparto de las vacunas. Lo que ocurrió es que la mayor cantidad de las vacunas se repartieron principalmente en los países desarrollados y más bien cuando fueron ellos saliendo empezó a distribuirse hacia afuera y básicamente porque se dieron cuenta que si no se vacunaba a todo el mundo eso les iba a resultar una especie de, eh, de regreso eh, de, la, de la enfermedad para eh, incrementar sus volúmenes de, de, de contagio, eh, cosa que ocurrió. Pero aquí se, fue, se vio claramente eh, una, una diferencia de, de política internacional frente a la primera que fue eh, básicamente eh, política, en esta segunda fue eh, básicamente de privilegios. Y la tercera es lo que significa la cooperación multilateral. Yo creo que la OMS... Eh, pues privilegió los estados nacionales y no eh, los, los, los entes descentralizados y me parece que eso fue un error bastante fuerte. Vamos entrando ya de forma más específica a los temas eh, urbanos y entonces aquí tendríamos los debates interurbanos que surgieron. Y entonces una primera cosa que hay que decir es que eh, hoy día eh, ya no tenemos un proceso de urbanización como lo tuvimos hasta fines del siglo pasado, que estaba, estaba sustentado en una ciudad, un territorio y un estado, sino que hoy día ya no tenemos una ciudad, un territorio y un estado, sino tenemos un, uh, una región urbana, tenemos un sistema urbano y tenemos varios estados. Es una cosa totalmente distinta, mucho más compleja. Y entonces en este sistema urbano global, donde hay regiones urbanas, donde hay sistemas urbanos, y donde hay múltiples estados, y además no solo múltiples estados, sino grandes corporaciones globales de carácter privado que tienen un peso tan grande como los estados, pues eso generó grandes problemas dentro de eh, las relaciones entre, entre las ciudades. Y aquí lo primero que deberíamos decir es que los epicentros estuvieron concentrados principalmente en las ciudades más globales, porque son justamente las que tienen las mayores relaciones interurbanas. En el caso de México, Ciudad de México, en el caso de Brasil, este, eh, San Pablo, en el caso de Chile, Santiago y así sucesivamente, porque son las ciudades más globales, eh, pero no solo la, las más globales, sino también son las más grandes, y esto hace que tengan mayor contagio. Por la lógica esta que veíamos hace un momento, de la importación. La importación se hace por las relaciones interurbanas que existen, producto del proceso de globalización. Entonces, las ciudades más globales y las ciudades más grandes fueron los epicentros del de, eh, contagio y eh, del problema del COVID. Pero también aquí tenemos una cuestión interesante, eh, y es que eh, las ciudades más grandes eh, tuvieron más contagio que las ciudades más pequeñas por la cantidad de población, por la interacción social, por todo lo que veíamos que era una enfermedad urbana. Pero, si bien las ciudades más grandes fueron las de más contagio, las ciudades pequeñas, o las ciudades más pequeñas que las grandes, esta cosa de la primacía urbana que, que, que, que definimos, fueron las que más letalidad tuvieron. ¿Por qué? Porque en el caso de... Las ciudades más grandes, el contagio es, es mayor por la mayor cantidad de población y por las características de la desigualdad que tienen esas ciudades. Es clarísimo eso. En el caso de las ciudades más pequeñas, la desigualdad no es tan fuerte, pero sí tienen un problema mucho más, más, más grande, que es la pobreza. Entonces, las ciudades más pequeñas son más pobres que las grandes y las grandes son más desiguales. Esto hace que en las ciudades más grandes haya más contagio y en las ciudades más pequeñas haya mayor letalidad. ¿Por qué? Porque no tienen eh, estructuras sanitarias importantes, no tienen hospitales significativos. Vamos ahora sí al, al tema intraurbano. Aquí se han planteado, a mi manera de ver, cuatro grandes discusiones. Eh, una primera es de esta relación entre ciudad compacta y ciudad dispersa, que a mí me parece que ese, ese, ese, esa lógica se cayó. Eh, ese debate se cayó eh, la ciudad compacta nos llegó desde de, desde Europa como el paradigma que deberíamos seguir frente a ese proceso de dispersión que constituía eh, o que constituye la región urbana eh, que, un proceso proceso de urbanización histórico que en toda América Latina en toda América Latina se ha dado y ¿por qué esto? Porque lo primero que nos planteó el Covid que es esto de la interacción social la cantidad de población etcétera es que tiene que tener una fuerte influencia en dos variables eh, del desarrollo urbano muy importantes la densidad y la distancia ¿qué es lo que nosotros tenemos dentro de las zonas consolidadas? la ciudad compacta, pues altísima densidad eh, pequeña distancia, ¿qué es lo que tenemos en la, en, la, en la ciudad dispersa? alta distancia poca densidad, entonces la gran discusión estuvo alrededor respecto de estos dos conceptos eh, si seguimos incrementando la densidad y si seguimos reduciendo la distancia. ¿Qué es lo que ocurrió con eh, lo que nos dimos cuenta con la ciudad compacta? Es que la ciudad compacta es el espacio del mercado y sobre todo del mercado inmobiliario. Y entonces al fortalecer la ciudad compacta lo que hemos hecho es fortalecer básicamente el, el sector inmobiliario. Y esto ha producido la gentrificación que a su vez genera eh, la dispersión de la ciudad. Entonces, yo creo que aquí el, el gran debate es ver cómo reconstruir esta, esta, esta discusión que está atrás, entre ciudad compacta y ciudad dispersa. Una segunda discusión que es muy fuerte, que está presente, es la discusión entre espacio público y espacio privado. Lo que queda absolutamente claro es que no podemos, después del COVID, seguir hablando como si fueran genéricos y conceptos absolutos. El espacio público tiene que verse en el contexto específico de una, de una parte de la ciudad donde está inscrito. Y lo mismo pasa con el sector privado. Y aquí les pongo algunos ejemplos, que es, que es muy interesante. Eh, por el, por la, las características de la, de, del quédate en casa, y esta casa tiene una alta, alta eh, densidad poblacional eh, eh, y, una y un reducido espacio, lo que ocurre es que muchas actividades se desarrollan del espacio doméstico se desarrollan en el espacio privado. Por, por, por, por poner un par de ejemplos, en el caso, en el caso de Lima, el 11% de los pueblos jóvenes, es decir, de las, de las zonas de bajos ingresos de la ciudad de Lima, solo, solo el 11% tiene refrigeradora. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que abastecerse todos los días para que los productos no se les dañen. Y ahí aparece un elemento central en toda América Latina, que es la tienda de la esquina, la tienda del barrio. Y entonces, eh, la tienda del barrio, la tienda de la esquina, se convierte la, en la, la cena de la casa. Ahí tenemos una relación muy estrecha entre el espacio público y el espacio doméstico, espacio, espacio privado. Una segunda, el hacinamiento hace que <coughs> dos habitaciones, una habitación, cuatro o cinco personas, no puedan tener espacios de socialización. Esto es lo que hemos visto en muchas fotos de las ciudades de América Latina, que en las veredas eh, se ponen bancas, sillas, silletas, etcétera, para que eh, esa, esa vereda, esa, esa banqueta, eh, de alguna manera se convierta en la sala de esa casa. Ahí tenemos claramente también una relación muy explícita entre el espacio público y el espacio, y el espacio privado. Y ni se diga el trabajo, eh, y aquí sí hay una diferenciación bastante más clara entre, les, entre el lugar donde se trabaja y el lugar donde se recupera la fuerza de trabajo. En general, el trabajo de esta gente está en el espacio público. Y entonces también hay una relación muy estrecha. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el espacio público en los sectores populares, esa separación eh, no es tan, tan clara, no es tan nítida. Pero nos vamos también a los sectores de altos ingresos. Y aquí no es que opera la lógica de la vida, como sería en el caso de los barrios populares, sino más bien la lógica del mercado. Entonces, el espacio público es una forma de eh, valor, valorizar las inversiones privadas que se realizan ahí. Vuelve a haber una relación entre lo público y lo privado, pero de una forma absolutamente distinta. Entonces, hoy día lo que tenemos ya de forma clara es que no se puede hablar del espacio público como un genérico como un concepto absoluto, sino que dónde está, cuál es ese espacio público. Y en general está absolutamente integrado con lo que significa el espacio doméstico. Una tercera reflexión que también surge del COVID es esa gran diferenciación que existe entre el urbanismo de proyectos y el urbanismo ciudadano. ¿Qué es el urbanismo de proyectos? Pues la construcción de grandes proyectos urbanos. Bueno, por ejemplo, en el caso de México, el segundo piso del, del, del, periférico, del periférico de la ciudad. O la construcción de aeropuertos. En el caso de, de, de, de mi ciudad se construyó un nuevo aeropuerto. Se está terminando, se va a, a inaugurar en este año el metro. Y estos grandes proyectos urbanos producen unos cambios, pero sustanciales de las ciudades en términos de la fragmentación que allí ocurre y no solo que son los grandes proyectos urbanos, sino también esta cuestión que se ha ido generando de las zonas especiales o espaciales del desarrollo urbano. A mí me parece que eso es, de alguna manera, obviamente poniendo el caso de Ciudad de México, eh, lo que es Santa Fe, y eh, será una, una zona eh, de la periferia de la ciudad donde incluso eh, pueblos originarios vivían, donde había un basurero, etcétera, todo eso salió y ¿Por qué? Porque se construyó una zona especial eh, de desarrollo urbano donde la condición de especial estaba dada por tipos de uso de suelos, alturas, verticalización, este, eh, eh, condiciones ventajosas para la, la, la llegada de capital, etc. Frente a esta lógica de los grandes proyectos o del urbanismo de proyectos, eh, va teniendo cada vez más peso lo que se denomina como el urbanismo ciudadano. Y entonces aquí hay quizás dos, dos cuestiones que son importantes. Uno eh, que ha, ha nacido con fuerza, la idea esta del cronourbanismo, eh, uno podría poner el ejemplo de la ciudad de los 15 minutos, la ciudad del cuarto de hora de París, eh, que yo tengo bueno algunas ob observaciones sobre esa propuesta, pero lo interesante es que ahí aparece el cronourbanismo. En otras palabras, que las ciudades ya no pueden ser manejadas desde la perspectiva espacial exclusivamente, sino que tienen que incorporar el tiempo, tiempo y espacio como variables fundamentales del urbanismo. Y en ese sentido, el vecindario empieza a ser clave, el barrio, el barrio, la unidad básica, barrial, a partir de la cual se va solventando las inequidades que existen en la ciudad y articulando las partes con, con el todo. Eh, los, el, el cuarto debate, eh, y con esto me voy acercando ya casi al final. Eh, el debate entre la ciudad física y la ciudad virtual. Eh, aquí se quedó definitivamente atrás la lógica de la ciudad inteligente, que incluso fue inicialmente promovida por la, la IBM para vender software principalmente, pero la ciudad inteligente ya se cayó. Y como ustedes pueden darse cuenta, eh, con estos cuatro debates que estoy planteando, eh, la nueva agenda urbana nunca nos pudo decir absolutamente nada. Esta cosa de eh, hábitat de Naciones Unidas que nace en, en los estados nacionales y no en las ciudades, que surge de los acuerdos entre los países y no el acuerdo entre ciudades, pues simplemente se quedó a tres años de haberse firmado ese acuerdo por parte de los países, se quedó en, en desuso, se quedó por fuera. Y entonces de este paso de la ciudad física a la ciudad virtual, lo que ha dado lugar es a la teleciudad, que es una cosa absolutamente distinta. ¿Y por qué? Porque hoy día tenemos teleeducación, teleselud, teletrabajo, telemarketing, eh, tele, tele, tele, tele, tele, hasta telepolítica. Y hoy día en la famosa esta, y desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania, eh, ha entrado también la teleguerra. Esta es la primera guerra que se está manejando con eh, estas, estas nuevas tecnologías. Y les pongo dos ejemplos. Este, eh, Rusia, con Putin a la cabeza, para resolver el problema este de la, la lógica del financiamiento SWIFT, se fue por eh, las, las nuevas monedas que existen, las nuevas monedas eh, virtuales que existen. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí no aparecen los estados. Ahí están cada uno por su lado. Y la otra cuestión es que hoy día los misiles ya no se bajan con misiles, sino que se bajan con la computadora. Y ustedes ven las fake news y todo eso. La, el tema de la tecnología entró con una fuerza muy grande. Las ciudades eh, o el, los procesos de urbanización de las ciudades eh, se definían principalmente a partir de la construcción de las infraestructuras. Y las infraestructuras, eh, pues clásicamente, fueron definidas como la base material de una ciudad. Entonces, una ciudad portuaria tenía que tener una infraestructura portuaria. Era una cosa física, material específica. Las ciudades capitales, pues tenían que tener las infraestructuras suficientes para que los ministerios tengan sus eh, edificios en las capitales. O las ciudades industriales, la industria tenía que estar localizada. Pues esa infraestructura, esa base material sigue existiendo, pero hoy día le apareció con mucha fuerza lo que son las plataformas. Y hoy día estamos hablando ciudades de plataformas y son las plataformas la base principal a partir de la cual esta ciudad hoy día se está manejando. Y son plataformas, por ejemplo, como el caso de Amazon o Alibaba, eh, norteamericana y China, que son hoy día los grandes centros comerciales. Eh, el caso de lo que estamos haciendo este rato, Zoom, eh, sustituye al espacio público y no solo que sustituye al espacio público, sino a la posibilidad del dictado de clases en un espacio específico como era lo que se llamaba un aula. Entonces hay, hay, hay un cambio sustancial. El transporte eh, Uber, eh, que aquí aparece también una cosa con muchísima importancia, eh, y el caso de Uber ilustra mucho, es que empieza a, a anclarse, eh, lo que denominan algunos autores la economía colaborativa, ese eufemismo. Y se ve claramente, por ejemplo, con Airbnb y con, con Uber. El caso de Airbnb eh, no tiene un solo departamento, pero alquila esos departamentos que son de, de terceros. En otras palabras, Airbnb no tiene capital, tiene una plataforma. Uber es exactamente igual. Uber no tiene un solo vehículo eh, y, y, y al, alquila los vehículos y establece una relación de colaboración con el conductor, el chofer, eh, la persona que, que, que maneja ese vehículo, y ahí está eh, operando. Eh, entonces, eh, tienen transporte, tienen vivienda, tienen, eh, tienen eh, centros comerciales, esos centros comerciales ninguno produce nada, sino simplemente distribuye. Y aquí aparecen dos elementos que son claves, o tres elementos que son claves. Uno es el Big Data, es decir, la gran información. Y esa gran información la producimos absolutamente todos nosotros. Por eso, en esta lógica de la economía colaborativa, eh, nosotros somos ahora prosumidores. Es decir, producimos y consumimos. Y la forma de producir nuestra es sin darnos cuenta. Y la de consumo es exactamente igual, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque tras de eso está esta construcción del Big Data, que es procesada por la inteligencia artificial a través de los famosos algoritmos. Acaba de salir un libro muy interesante de García Canclini, donde nos dice, eh, pues evidentemente, que hay una, un, una, un gran debate ahí, si se quiere, entre lo que es inteligencia artificial o, o algoritmos y lo que es la ciudadanía. ¿Y por qué esto? Esto ya es más, más mío que de García Canclini. Eh, las, las elecciones en los procesos electorales que nosotros estamos teniendo, les pongo el ejemplo del caso del Brexit en Gran Bretaña, lo hizo una empresa que se llama Cambridge Analytica utilizando la inteligencia artificial, los algoritmos y también utilizando el Big Data para segmentar los mercados electorales y en función de eso hacer las propuestas que se quieren. Resultado de eso, se perdió el Brexit. El segundo caso es las elecciones de Trump en, Bra en, en, en los Estados Unidos y el tercero de, de, de Bolsonaro en Brasil. Eh, en otras palabras, ya no somos ciudadanos que nosotros mismos de, definimos nuestras cosas por, por, por nosotros mismos, sino que hay un algoritmo, hay una plataforma que decide ese tipo de cosas. Eh, las plataformas como eh, Waze, como eh, Google, eh, que cuando nosotros querimos, queremos irnos de un lugar a otro, antes lo hacíamos eh, por el lugar, eh, por la distancia más corta en términos espaciales. Hoy día, con la información que nosotros le proveemos a Google y le proveemos sin darnos cuenta a Waze, Waze nos lleva no por el lugar más corto en términos del espacio, sino por el lugar más corto en términos del tiempo. Y ahí hay una percepción de la ciudad totalmente distinta. Estos procesos a lo que están conduciendo es que estemos viviendo un, un gran proceso de transformación de los territorios porque hoy día ya no hay eh, esta lógica de trabajar en, en, en lo físico, de que las infraestructuras sean físicas, sino que hay una relocalización de los espacios. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Flaxo, eh, Flaxo me pagaba agua potable, energía eléctrica, telefonía, internet, etcétera, etcétera. Se relocaliza mi espacio, ahora trabajo en mi casa. ¿Quién me paga todo eso? Pues yo mismo la relación capital-trabajo se modifica sustancialmente, la economía colaborativa vuelve, vuelve a operar en beneficio del capital. Entonces, la relocalización es básicamente el trabajo y los servicios, se van a otros lugares, que es el espacio, el espacio virtual. Una segunda cuestión en términos del territorio es la deslocalización. Y aquí lo que estamos viendo son ejemplos, pero francamente llamativos. De Nueva York han salido casi un millón de personas. De Londres, más del 11% de la población de Londres, Londres ha salido. De Lima han salido 400.000 personas. Y estos tres casos son distintos, por eso les pongo. El caso de Nueva York salen por dos razones, el COVID y la tecnología. El caso de Londres por el, el, el, el, el Brexit, porque Londres tenía muchos trabajadores comunitarios y el rato que se produce el Brexit. Ya se convierten en extranjeros, las, los privilegios que tenían ya no tienen, se van. La tecnología también y el COVID también. Y en el caso de Lima, principalmente por el COVID. ¿Por qué? Porque fueron migra migrantes de las zonas periféricas de Lima que fueron a Lima y decidieron regresar a sus lugares de origen porque ahí hay menos interacción social, menos contagio y las condiciones de abastecimiento son mejores entonces aquí lo que hemos visto es una deslocalización hacia las zonas próximas, que pueden ser ciudades pequeñas o no. Y la tercera forma es la alocalización, es decir, la pérdida de los espacios. Eh, y esto está pasando por los procesos de globalización, por las inequidades económicas que existen. Entonces, eh, lo que está ocurriendo es un proceso de transformación muy fuerte de las ciudades y este es un debate que me da la impresión que se está posicionando. Y termino simplemente con dos, tres conclusiones que me parece que son importantes. Eh, alrededor del de reto de las políticas en, en esta época del post-COVID, eh, yo creo que sin duda estamos viviendo la presencia de nuevos marcos institucionales, eh, la relación economía-Estado, eh, nacional-local, etcétera, etcétera. Pero también estamos viviendo una transformación muy importante del urbanismo, de proyectos al urbanismo ciudadano. Y aquí aparece una categoría, eh, que yo la he trabajado un poco, de empezar a impulsar lo que sería el civitismo. El urbanismo no es otra cosa que la organización del espacio. El civitismo es poner énfasis en la ciudadanía, poner énfasis en la población. Y yo creo que el COVID nos mostró claramente la necesidad de cambiar de alguna manera el eje del espacio hacia la sociedad. Y lo último, respecto de eh, esta lógica uh, de las plataformas que están hoy día funcionando. Las plataformas, todas las plataformas son privadas, todas las plataformas son globales y todas las plataformas son virtuales. Frente a eso, los gobiernos de las ciudades, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, con el nombre que tengan, ¿qué posibilidades tienen de actuar sobre estas infraestructuras? Los municipios siempre se definieron como las instituciones públicas fundamentales que desarrollan la, los procesos de urbanización de las ciudades a través de las infraestructuras, pero como base materiales. Hoy día, ¿cómo pueden regular plataformas que son virtuales, plataformas que son globales y plataformas que son privadas? El presidente Biden hace aproximadamente unos 8, 9, 10 meses organizó una reunión del G7, los siete países más grandes del mundo básicamente para que exigir que estas plataformas al menos paguen los impuestos en cada uno de sus lugares. Hasta ahora no lo logra. Yo creo que este es un gran reto y un gran debate que tendremos que desarrollar hacia el futuro. Y termino simplemente con una frase de Le Corbusier. Le Corbusier dijo hace más de 100 años que el éxito de una ciudad depende de la valiosidad que tenga. Eh, Le Corbusier... Básicamente planteó eso alrededor del, del, del vehículo, del automóvil, del automóvil a, automotor eh, y que le imprimió obviamente una velocidad distinta a la ciudad, pero hizo que se crezca, que, que nazcan eh, estas, eh, los suburbios, que, crez que crezcan las periferias de nuestras ciudades, principalmente de Europa y de los Estados Unidos, que estuvieron vinculadas hasta, el a, a, a, a, a, estuvieron vi muy vinculadas al automóvil y eso es lo que produjo ese crecimiento. Yo creo que ese concepto de Le Corbusier tiene todavía mucha vigencia, pero ya no vinculado al automóvil, sino a las nuevas tecnologías de la comunicación y en este sentido lo que significan las, estas plataformas. Si es que los municipios, los gobiernos locales, los gobiernos eh, de la ciudad no incom, incorporan eh, todo el tema este tecnológico que están planteando dentro de las políticas y no logran regular estos mercados, pues desgraciadamente seguiremos de alguna manera al margen de esta situación. Muchísimas gracias. Ya, Sergio, tienes habilitado ya tu, tu micrófono y también Alfonso. Sí, eh, Fernando, muchísimas gracias por tu excelente conferencia, eh, que desprende una gran cantidad de inquietudes, ideas y de, de planteamientos a tomar en cuenta. Y ahora le pediríamos, por favor, a Alfonso Iracheta si está amable en hacer sus comentarios. Con todo gusto. Pediría, por favor, que me habiliten la cámara. La cámara, sí, ya voy, voy. <ríe> en eso estoy. Denme un segundito. Muchas uh -huh. gracias, muchas gracias, Rosario. Sí, no te preocupes, aquí estoy en eso. Eh, Sigo sí, inhabilitado. Ya. Bien, Creo inicio. Ya no, no, no, no puedo. ¿No? Sigo inhabilitado. Uh -huh. Pero inicio eh, mi comentario, ojalá que se pueda habilitar la cámara. Eh, tú uh -huh. me dices. Voy, voy. Estoy insistiendo yo aquí. Eh, en primer lugar, eh, no puedo más que... Ya eh, puedes, ¿eh? No sí. puedo más que felicitar a Fernando por un esfuerzo extraordinario no, no se puede, perdón, disculpa no se puede. Ay, espérame. Dame. Un esfuerzo extraordinario primero por ordenar ordenar un conjunto de debates globales que sin duda han sido extremadamente intensos, en efecto dispersos, algunos un tanto desordenados, contradictorios eh, muy ideologizados etcétera, pero yo creo que este objetivo que se planteó Fernando al inicio ha sido eh, plenamente cumplido y me parece excelente lo que he escuchado. Muy difícil de comentar el conjunto de debates y el conjunto de reflexiones que nos plantea Fernando, yo seré breve en el tiempo que me han asignado para hacer algunos comentarios sobre lo que él ha dicho y algunas cuestiones que me parece que son centrales y que vale la pena seguir profundizando en ellas. Primero, creo que tiene razón en dos cuestiones iniciales. Primero, sin duda, las ciudades son epicentro de la crisis porque la pandemia se origina en las ciudades y es en ellas donde se ha ido diseminando. Eh, segundo... Yo creo que la pandemia es apenas una punta del iceberg, de las crisis societales que estamos enfrentando a nivel global, pero particularmente en América Latina y el Caribe. Eh, es decir, cuando eh, nos dice Fernando, las proporciones son extraordinariamente fuertes en contra de América Latina en fallecidos, en contagios con relación a que apenas representa el 8% de la población global. Bueno, nos está diciendo eh, América Latina enfrenta una profunda crisis que tiene que ver con sus economías permanentemente <coughs> en procesos contradictorios permanentemente en una dependencia todavía del extractivismo, de las commodities, de las materias primas, sin capacidad de tener autonomía industrial o de servicios, globalizar eh, el conocimiento, la investigación para ir creciendo con criterios diferentes, etc. Pero también nos evidencia la crisis de la política y la crisis de los políticos. El desencanto social hacia la política en América Latina es extraordinariamente alto y es resultado del conjunto de crisis de los gobiernos y de la falta de capacidad para enfrentar los grandes problemas. El tema de la desigualdad, América Latina no es solo la zona o región del mundo más urbanizada, es también una de las más desiguales en, en los sentidos de acceso a los beneficios del desarrollo y a los beneficios de la urbanización. Y también la crisis de las infraestructuras y aquí entra el gran tema de la pandemia porque nos evidencia la crisis de los sistemas de salud públicos en particular y la tendencia en América Latina a la privatización de buena parte de los servicios, entre ellos los de salud. El otro elemento que me parece absolutamente eh, central es el haber distinguido el tipo de debates que plantea Fernando desde la academia, desde la sociedad, pero también desde los intereses políticos y económicos en particular. Eh, no abono nada a lo que él ha dicho, me parece que es bastante claro y, y prolijo en todos sus comentarios, por lo que yo más bien quisiera pasar a hacer comentarios de otra, de otra naturaleza. Me preocupa, por ejemplo, el tema de las grandes limitaciones de los debates, de las políticas y de las acciones que se han estado llevando a la práctica en diferentes países y en diferentes ciudades a lo largo de los últimos meses. Una vez que en el 2020 se empezó a evidenciar que esto iba para largo, que el asunto iba a ser total, que iba a ser global, que iba a tener consecuencias sociales, económicas y políticas graves y cuando se toma más conciencia de este proceso, empiezan a surgir una serie de, de propuestas y de ideas. Pero yo creo que seguimos fallando eh, en términos generales en varios aspectos. Uno primero, sin duda, es la temporalidad de los planteamientos. En el sentido de que la gran mayoría de las acciones de los programas se han, eh, han sido reactivos a atender el rescate de lo que se puede con estas frases de mientras dura la pandemia, es decir, pensando que vamos a regresar a un statu quo anterior, no obstante que como bien dice Fernando, llevamos 30, 40 años discutiendo un statu quo que no nos gusta, que no es correcto, que no es conveniente, porque hemos mercantilizado la ciudad, hemos convertido la Ciudad de América Latina en un foco de desigualdad, de pobreza, de conflicto en muchos sentidos. Y como consecuencia ese estatus anterior que ahora estamos viendo que se empieza a recuperar, es simplemente nos está regresando a una situación a la que no queríamos llegar, pero que evidencia la baja capacidad que hemos tenido y que han tenido los gobiernos, los mercados, inclusive los académicos, los expertos en propuestas de política pública y todo esto, para dar un paso más allá. Aunque hay evidencias también de algunos temas que ojalá puedan eh, convertirse en nuevas estrategias de mucho mayor plazo. Una segunda ausencia que me parece muy relevante es la ausencia de eh, un tema de, de gran relevancia, es la ausencia de grandes acuerdos globales, regionales en América Latina. Eh, ya Fernando hacía la crítica a la nueva agenda urbana y lo, las limitaciones que ha tenido para reaccionar o no hábitat ante estos temas, que ha tenido reacciones interesantes, pero no suficientes, evidentemente, y a nivel nacional y local, para repensar y para reestructurar las ciudades. ¿Qué ciudad queremos una vez que se ha demostrado que la ciudad hiperconcentrada o la ciudad hiperdispersa, el modelo de movilidad en el coche que concentra, que que, que contamina y que limita las posibilidades de movilidad de una gran cantidad de personas que no acceden al automóvil, la ausencia de modelos de transporte público, entre otros, pues nos muestran que los acuerdos se han limitado a algunas obras para movilizar a la gente en bicicleta, mejorar las veredas o banquetas, ampliar un poco el espacio público, pero no hay realmente una estrategia que a mí me sorprende en buena parte de los países y en el mío en particular en México, que yo quisiera al final de este comentario eh, poner, a, poner a debate. Y también el, el gran tema del papel de los actores sociales en la ciudad. Seguimos sin discutir con seriedad eh, quién se beneficia del crecimiento, de la densificación, de la dispersión, ¿Cómo redistribuir las plusvalías que está generando toda esta actividad en un mundo y en un momento en que la ciudad se ha convertido en una fuente de recursos y de negocio para no solamente los inmobiliarios, para los constructores, para los financieros? Y esto eh, genera un debate que está ahí presente, pero que no se ha vinculado de ninguna manera, no he observado en las lecturas que he hecho, las revisiones y en los seminarios, talleres y demás en los que hemos participado, no se percibe que exista un debate serio sobre este tema de la mercantilización de la ciudad-mercancía. Eh, no hay debate sobre esto. Y entonces, plantear una serie de alternativas sin considerar que el enfoque seguirá siendo el lucro porque la gran mayoría de las decisiones que se están tomando y se seguirán tomando en las ciudades tienen que ver con el negocio. El tema del automóvil, por ejemplo, versus el transporte público, el tema que, que detalladamente nos presenta Fernando y que lo ha analizado desde hace ya varios años, de lo que podríamos llamar la virtualidad eh, en la ciudad y la tendencia a convertirnos en Simplemente eh, elementos para hacer eh, alimentar algoritmos y que finalmente se tomen decisiones en otros espacios que la gran mayoría son privados. Bueno, todo esto no se discute desde la perspectiva del plusvalor que generan y de las consecuencias que generan en términos de mayor segregación, sobre todo a una sociedad latinoamericana que del orden de la mitad de la población urbana vive en la pobreza en, en, en colonias populares, o en, en conventillos, o ranchos, o el nombre que, cada, que en cada país eh, se le da. Eh, este me parece que es un tema absolutamente central, porque se vuelve determinante para redistribuir políticas y redistribuir el territorio, quién se ubica en dónde. Aquí entra otro tema muy, muy territorial, que ya nos planteaba, nos ponía por delante Fernando, que es el de la densidad y la distancia. ¿Hasta dónde hay posibilidades de replantear eh, la ciudad, una ciudad que tiende a la profundización de la privatización, al a la pérdida de capacidad del Estado en todos sus ámbitos para promover el espacio público, que sea público, que sea para todos, eh, incluyendo el tema de las redes sociales, el tema de repensar estos grandes proyectos urbanos que generan las hiperaglomeraciones, eh, Fernando comentó aeropuertos, comentó otros, yo agregaría los grandes malls, los grandes centros comerciales que ahora, por lo menos en el caso mexicano, se ha convertido en las grandes anclas para el desarrollo de los nuevos barrios para los ricos que se descentralizan de la ciudad y lo vemos en absolutamente todas las ciudades importantes de México. Eh, eh, puede tener el nombre que ustedes quieran, pero es un conjunto de empresas que lo que hacen es comprar terrenos a 15, 20 kilómetros del centro urbano y empiezan a construir con un ancla grandes centros comerciales, pero al tiempo empiezan a urbanizar para grupos de mediano y alto ingreso el entorno con un campo de golf, con todo lo necesario, y genera una deslocalización que es provocada por un negocio eh, estrictamente eh, inmobiliario y que genera una ciudad cada vez más dispersa, porque finalmente corresponde a los gobiernos locales llevar las ambulancias, las patrullas de la policía, mantener las carreteras y caminos que van para allá, etcétera, etcétera. Y esto sigue siendo parte de un gran debate que está en unos espacios, pero que no se vincula a, a, las, a las grandes políticas y creo que aquí hay una ausencia también eh, eh, relevante. Eh, el tema... Eh, de la dispersión urbana que nos comenta Fernando, yo agregaría nada más que hay una dispersión urbana que ha sido un gran negocio inmobiliario eh, y que ha sido provocado por la política social de vivienda, por una parte. En México estamos hablando de más de 11 millones de viviendas sociales producidas entre el 2000 y el 2018, que el 90%, tal vez un poco más, se ubica a distancias de 4 hasta 45 kilómetros del centro urbano más cercano y, y carentes de una cantidad importante de facilidades urbanas. Esto ha sido un gran negocio inmobiliario porque ha generado un plusvalor que permite comprar tierra muy barata, urbanizarla y venderla a precio de ciudad central, por ponerlo de alguna manera. Pero también se ha generado con estos negocios inmobiliarios que acabo de mencionar de mediano y alto ingreso, y también con otros que tienen que ver con la industria pegada a la ciudad, con la logística pegada a la ciudad, y con otros, y con otros espacios que vale la pena eh, comentar. Yo quiero rescatar insistentemente algo que Fernando lo ha, tenido, lo ha planteado, que yo lo he planteado en cuanto a oportunidad he tenido, que en la Federación Iberoamericana de Urbanistas hemos tenido los debates y las presentaciones. José María Esquiaga ha sido también muy enfático en esto, entre otros autores, que es el regreso al barrio. El concepto, el concepto, de él le llama cronourbanismo, que me parece que es absolutamente vital por varias razones. Llevar el empleo y las funciones urbanas a donde vive la gente, Aquellas que están relacionadas directamente con la vivienda es una posibilidad extraordinaria porque tiende a reducir las necesidades de movilización de las personas, no necesitan para comprar lo básico, para llevar al hijo, al nieto, a la escuela primaria o para tener atención primaria de la salud, la preventiva, no necesitan subirse un automóvil o un transporte público, porque lo pueden tener cerca en el barrio, consumen menos energía, generan menos gas de efecto invernadero, eh, se deteriora menos las infraestructuras. Mejora la economía local, porque hay grandes necesidades de empleo, no es el empleo más productivo sin duda, pero es el empleo local el que atiende a las familias de manera directa, que no hay quien lo promueva en los propios barrios. Y esto, no obstante que hay proyectos, los famosos proyectos de, de planta baja, comercial, eh, primer piso vivienda y segundo piso vivienda. Bueno, en México no hay todavía un proyecto de fondo sobre este, sobre este tema. Y finalmente, este concepto de regresar al barrio nos obliga a pensar seriamente, con mayúsculas, en el espacio público. Que también es un tema que claramente lo, lo, nos lo presenta eh, nuestro conferencista del día de hoy. El tema de la movilidad. Eh, está muy asociada a la anterior porque la movilidad en nuestras ciudades ha sido fundamentalmente la movilidad del automóvil. No ha habido una eh, seria eh, propuesta, más allá de algunos buenos esfuerzos que hay, eh, pues los conocidos de Bogotá, los conocidos de Curitiba, eh, lo que están haciendo en Quito, lo que están haciendo en Ciudad de México, pero siguen siendo parciales, muy parciales, y el enfoque sigue siendo el enfoque privado, no solo de la tierra, de la vivienda, sino el enfoque privado de la movilidad. El dinero público va para mejorar las condiciones para que circule el automóvil y muchísimo menos recursos en algunas ciudades casi tirando a cero para el transporte público. Eh, voy cerrando eh, este, este comentario. Me parece que hay otros dos replanteamientos que no están en la discusión y que debieran estar. El primero tiene que ver con eh, la vivienda. Y con todo este concepto de la virtualidad que nos adelanta Fernando, teletrabajar, teleeducarse es una situación que se está volviendo eh, permanente, no para todos, va a ser híbrido, pero ya hay muchos sistemas de educación y de otra naturaleza, de comercio, que ya lo comentaba también Fernando, que van a ser eh, teledirigidos, van a ser manejados desde el hogar o desde un sitio remoto a donde se ofrece ese servicio a través de las redes sociales. Sin embargo, eh, la sorprende que no haya un debate en los sistemas de vivienda nacionales para replantear el diseño mismo de la vivienda. Eh, en efecto, la vivienda social a 8, 10 o 20 kilómetros de distancia del centro urbano más cercano, sin un servicio de salud, sin un servicio de abasto o por lo menos de abasto a buen precio, y sin un servicio de otra naturaleza que son servicios privados públicos que se requieren cotidianamente para la familia careciendo careciendo de de todo esto resulta con que el estado en general y los sistemas de vivienda no han planteado ni los mercados un nuevo diseño de vivienda y una estrategia para ampliar las viviendas de tal manera que los niños puedan estudiar desde casa y que los padres puedan trabajar desde casa y por lo tanto la relación social se mejore y no se empeore, como se ha observado en buena parte de las encuestas que se han hecho, donde la eh, violencia familiar ha crecido de manera eh, demasiado rápida y demasiado eh, el crecimiento también de la propia violencia eh, se ha destapado en muchos lugares. Yo creo finalmente entonces que el último replanteamiento que tampoco ha estado en la discusión suficientemente, aunque está, pero parcialmente, es el tema de la planeación, la planeación territorial, urbana, el concepto de una planeación, número uno, participativa en términos de corresponsabilidad social con el Estado para tomar las nuevas decisiones de la ciudad. Todo indica que la ciudad seguirá evolucionando en los términos muchos ya advertidos por el ponente del día de hoy, pero conducido más bien por mercados que por el Estado. Es decir, el Estado da la impresión que seguirá yendo atrás, resolviendo lo que los mercados van planteando, en algunos casos tremendamente desordenados y con consecuencias muy graves, sobre todo en lo social y en lo ambiental. Eh, esta participación tiene que ser corresponsable e implica nuevos acuerdos que no se están discutiendo de cómo elaborar un programa de barrio o un programa de ciudad o de zona metropolitana a través del cual los grandes actores que más impactan la expansión o la densificación de las ciudades, como son los inmobiliarios, los financieros, los constructores, los transportistas, los hoteleros y otros actores que son particularmente relevantes. En el caso mexicano, los propietarios y tenedores de la tierra, como son los ejidos y no solamente los privados, no hay acuerdo sobre esto, de manera que se pueda plantear un proyecto de ciudad que nos ha demostrado la pandemia que urge eh, hacer, Urge replantearla, urge esta, esta idea de regresar al barrio, de movernos de otra manera, de recuperar el espacio público, de hacer otro proyecto, de ciudad, otro, otro modelo de vivienda, etcétera, etcétera. Pero no estamos discutiendo eh, finalmente estos temas. Y el último que él nos planteó, que es absolutamente vital, tampoco está en todos los países y en todas las ciudades a debate en serio. Que es esta, esta idea de lo que se quiso plantear como ciudad inteligente y que ahora es esta, este dominio de algoritmos y de redes sociales a través de los cuales mucha gente está tomando decisiones muy importantes que generan eh, ubicuidad, que generan deslocalización, eh, que ya eh, nos ha estado planteando eh, Fernando. Entonces, yo creo que estas, eh, estas carencias o estas limitaciones, para no exagerar que no se esté trabajando, que sea cero el trabajo. Estas limitaciones deben ser recuperadas particularmente en América Latina. Y cierro con lo que dijo Fernando al inicio. La razón es que es la región más urbanizada, es la región más desigual y es la región que ha sido el epicentro de la pandemia. ¿Qué razones más necesitamos para que sociedad, mercados y gobiernos trabajen desde una perspectiva diferente a la tradicional? Y no nos sentemos en nuestros laureles y regresemos a un statu quo anterior que no es lo que quisiéramos. Hay una ciudad diferente que queremos y hay una ciudad diferente que es posible y que es necesario. Muchas gracias por esta invitación y otra vez un abrazo fraterno a Fernando por su inteligencia y por su claridad. Gracias. Eh, muchas gracias, Alfonso, por tus comentarios. Eh, Sergio, ahora eh, puedes activar tu cámara también, por falla. Sí. <risa> Listo. Sí, sale, pues. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por tus comentarios. Eh, hay unas preguntas, planteamientos, cuestiones y reacciones muy interesantes por parte de los, de los asistentes. Eh, de manera muy sintética trataría de presentar algunas de ellas y y en, en conjunto, para pedirle a Fernando si nos pudiese ofrecer una, una reflexión final al respecto. En el caso de Luis Casales él menciona si estamos preparados para una nueva contingencia y pone su preocupación en el sentido del predominio de las decisiones políticas, como al momento eh, se han presentado en buena parte de los países. En el caso de Pedro Martínez... Él apuesta por los desplazamientos a cortas distancias y, y, y, y la búsqueda de espacios públicos de calidad. Y en ese sentido se opone a la respuesta que se podría dar sobre los suburbios dispersos. Eh, Wendy Torres sugiere que eh, más que presentar ideas generalizadas sobre la cuestión de la urbanización o el hacer ciudad, es importante analizar el contexto pero cada, de, de cada sitio, de cada uno de los espacios al interior de las propias ciudades. En el caso de Silvia Valencia, ella, ella se pronuncia porque fundamentalmente las ciudades deben crecer con base en las necesidades de la sociedad, más que por la lógica de los actores eh, inmobiliarios o por cuestiones de otro tipo de política, eh, concuerda con Alfonso en el sentido del, desfasea, del desfase que existe entre la normatividad y los planes de atención de desastres con la práctica que ha imperado ante esta pandemia. En el caso de Moisés Roberto, fundamentalmente se pregunta sobre cómo podemos incidir para que no se creciente esta, estas desigualdades que ya se han mencionado, que incluso son previas a la propia pandemia, pero pero que se han agudizado y particularmente pregunta con base en qué mecanismos, qué mecanismos se podrían operar. Y por su parte, Sofía Vascones eh, se pregunta sobre cuáles son los retos que en particular se tendrían que estar haciendo hacia los asentamientos irregulares, que en buena medida son espacios de, de extrema pobreza que predominan mucho en nuestras ciudades. Fernando, si serías tan amable en abrir tu micrófono, por favor. Sí, claro, cómo no. Bueno, en primer lugar, agradecer al comentario de, de Alfonso, que como siempre, muy lúcido, muy interesante y aportando muchas muchas cosas, como también agradecer los, los comentarios, preguntas que, que ha hecho el público. Eh, para ir en ese orden, eh, respecto de lo de lo de Alfonso, por lo menos un par de cositas quisiera ahí añadir. Eh, quizás lo más uh, lo más interesante eh, que, que habría a partir de lo que Alfonso plantea es cómo a partir de estos debates podemos llegar a acuerdos. Eh, y ahí está, y ahí está el gran problema, porque eso yo lo planteaba desde el principio, que como que tenemos uh, dos interlocutores claros uh, que también estamos fraccionados, donde tenemos por un lado el mundo de la academia, el mundo de la investigación, de la, uh, de la investigación a estudios, etcétera, y por otro lado, el mundo de los intereses. Y entonces, llegar a un acuerdo no, no es fácil, no es fácil. Pero uh, esa me, me parece que es una, una pregunta clave, porque si uh, tenemos tal cantidad de debates y, y no son todos los que uh, existen, los que he expuesto, uh, pues uh, eso quiere decir que hay posiciones distintas. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos? Esa. Sin duda, que es la, lo, que, lo que le está saliendo, lo que le está planteando. Y mucho más en la misma línea de lo que él plantea es esta, esta idea que también ¿no? es, es de Naomi Campbell, que ella también dice que se sale de una crisis para caer en otra crisis, de alguna manera, ¿no? O, o se venía de una crisis y salir de esta crisis es volver a la crisis anterior. Y entonces. Eh, ahí viene toda la, toda la cosa esta de, de América Latina, el continente más urbanizado, más desigual, etcétera, etcétera. Eh, y entonces de ahí hay problemas. Eh, simplemente lo que ocurre con, con, con la pandemia es que se, se evidencian de forma absolutamente más, uh, más, más, más clara. Creo que el, que el tema de la vivienda eh, es clave. Hay que, hay que volver a discutir que, cómo diseñar no solo por el tema de la, de la tecnología, y la tecnología ha venido cambiando históricamente la, la vivienda. Les pongo quizás un par de ejemplos. Uno, eh, la cocina originalmente se abastecía con la eh, energía de, de la leña, y eso obligaba a tener grandes espacios para que haya oxígeno, de tal manera que esa, esa leña pueda, pueda seguir el proceso de combustión desaparece la leña y empezamos a, a, a, a cocinar con energía eléctrica, gas, etcétera Y ahora cocinamos en microondas, con lo cual las cocinas se han ido reduciendo de, del tamaño. Pero ahora tenemos el tema, el tema ya no de la energía, o que también podríamos decir la energía, otra vez con la guerra de Rusia y Ucrania, una de las ventajas o una de las cosas buenas que va a pasar de, esto, de la crisis con, con, de, de la guerra es que se está buscando energías alternativas al, al, al, al petróleo, a la, la gasolina, al gas, etc. Eh, y eso va a cambiar sustancialmente los sistemas de aire acondicionado en, en, en, nuestras, en nuestras viviendas. Eh, entonces, ahí tienen, por ejemplo, cambios tecnológicos que cambian la ciudad, pero lo que hemos visto con el COVID también es que el hecho de encerrarse en nuestras casas y que desaparezca, como decía, el espacio público, que se hagan ciudades fantasmales, como algunos periodistas han calificado, hizo que, por ejemplo, los, los balcones, las terrazas, empiecen a tener un peso también bastante significativo. Entonces, me parece que eso también debería ser una, una, una discusión. Esto que yo planteaba, eh, del vínculo entre el espacio doméstico y el espacio público, eh, que yo creo que sí vale la pena repensar eso, porque no está, no está, no está, de, no está claro. Seguimos con la misma tipología de viviendas que siempre, siempre hemos trabajado. Ahora, eh, respecto de, eh, de, de, de la planeación, pues yo creo que ahí el, eh, es, es, es por un lado pasar del urbanismo al civitismo, y por otro es pasar del urbanismo de grandes proyectos al, al, al urbanismo ciudadano. Y ahí tiene un, un eje fundamental, acabo de terminar justamente un, un artículo que se va a publicar esta semana en, en, en Argentina, que le llamo La ciudad del vecindario 5D, eh, y es el, la vuelta al barrio, eh, la recuperación del sentido del vecindario. El vecindario no es otra cosa que la proximidad. Y entonces tenemos que llevar al barrio el trabajo, la educación, la salud, etcétera, porque esa termina siendo incluso la mejor política de movilidad, porque uno termina moviéndose en la ciudad eh, básicamente para ir al, a la educación, para ir al trabajo, para ir al ocio, etcétera, porque todo está distante. Entonces eh, ahí aparece esta, esta idea del cronourbanismo que, que a mí me parece que es, que es, que es, que es, algo, es algo interesante. Entonces eh, ahí va lo del barrio, lo de la proximidad que eh, algunos, eh, algunos han planteado. ¿Estamos preparados para una siguiente ola, para una siguiente este, virus, etcétera? A mí me parece que no. O sea, los, eh, no hemos aprendido todavía. Uh, si bien eh, alguna gente puede ser que tenga cierta claridad, todo eso que se vuelque en términos de política pública eh, tiene su tiempo. Y se va a demorar mucho más del tiempo de lo que nosotros nos hemos demorado en comprender todos estos fenómenos. Porque hay eh, estructuras, hay personas incluso que son portantes de... De posiciones que es muy difícil que eso cambie de, de, de un día, de un día para, para, para otro y ahí está lo, el caso de los barrios uh, con alta vulnerabilidad los barrios este, eh, irregulares, marginales eh, colonias este, pueblos jóvenes villas miserias, nombre que sea yo creo que la salida nuevamente es esta de eh, del vecindario ahora eh, también a tono con lo, con lo de, de Alfonso eh, hoy día la tecnología ya no tiene que estar en el espacio público exclusivamente, sino en el espacio privado eh, la educación se hace en la casa eh, la salud se hace en la casa el trabajo se hace en la casa eh, la televisión, eh, el fútbol se hace en la casa, etcétera, etcétera hoy día toda esta lógica de la tecnología alrededor de los juegos es, es absolutamente brutal eh, hay mucho más gente jugando fútbol en la, en la computadora que jugando en un, en un estadio, una cancha eh, ¿Por qué? Porque todo se fue hacia, hacia, hacia ese mundo. Y eso nos va a obligar a modificar muchas de las visiones de ciudad y muchas de las visiones de la, de la política eh, urbana. Eh, simplemente, Sergio, si me, perdí, me permites, esto que les he hecho, esta, esta exposición de hoy día, está en este libro uh, que se llama Ciudad Pandémica Global, Glo perdón, que lo uh, presentamos justamente el día de ayer noche. Eh, y aquí está contenido gran parte de las cosas que, que han escuchado hoy día. Y en este libro hay autores como Jordi Borja, Manuel Delgado, este, Raquel, Raquel Rolnik, Pedro Abramo, etcétera que son autores que probablemente todos ustedes lo conocen y que bueno, han venido discutiendo justamente este, este problema de la, de la ciudad pandémica local, que es interesante porque ciudad pandémica lo que nos muestra es justamente lo que les decía de que esta es una enfermedad urbana, eh, el COVID es una enfermedad urbana y a partir de eso se hizo, se hizo mundial porque las ciudades fueron el epicentro y es local en el sentido de que es una ciudad global como les, les, les, expu, les comentaba porque por, está articulada a un sistema global y porque vino desde afuera y es local en el sentido de que se generalizó por la condición comunitaria y los más afectados son eh, como siempre ¿no? eh, los sectores populares, los sectores que tienen las más altas vulnerabilidades. Eso es lo que podría decirles uh, por el momento, Sergio, si tienen más comentarios, preguntas, encantado. Sí, pienso que hay más hay, hay bastantes más comentarios y preguntas, pero una de ellas, fundamentalmente, Fernando, es si nos puedes dar más datos sobre este libro para poderlo localizar. ¿Se encuentra editado electrónicamente? ¿Quién lo edita? ¿Dónde lo podemos localizar? Porque aquí ya la audiencia está diciendo que es un libro imperdible, pero con el puro título es difícil localizarlo. <risa> sí. Ver, ¿Quién lo edita? Este es un libro que ha sido producido de manera conjunta por una red que hemos constituido entre uh -huh. la, la UNAM de México, la Universidad Federal de Río de Janeiro, uh -huh. eh, la Universidad eh, Nacional de Córdoba en Argentina y Flaxo en Ecuador. Entonces, el sello editorial es de las cuatro entidades. Este claro. libro está, está ya subido en Amazon, este centro comercial nuevo que les decía en su momento, está ya ahí subido y lo puede encontrar con el nombre mío de, de, de, de, de, como autor, como editor en realidad. Eh, con, con Paulina Cepeda que son los dos que trabajamos y con el nombre ¿no? de Ciudad Pandémica Glocal eh, lo pueden encontrar muestra por favor la portada Sí, la portada y si nos repites el dato de los, eh, de los coautores, Ciudad Pandémica Glocal y los coordinadores son. eres tú y ¿quién más? Fernando Carrión y Paulina Cepeda Paulina Cepeda, ok este, ahora, ¿se pega con C o con Z? Disculpe, es que no se alcanza a ver. Con, con C, con C, con C. Con C. Ya, lo localizo por aquí ya, José Mena, nos está haciendo favor de pasarnos el enlace a través del, este, del chat. Le vamos a pedir a Baruch que nos ayude a compartir el enlace a Amazon en todas nuestras redes sociales para poderlo, para poder tener acceso a él. Eh, porque hay, hay muchas más preguntas y comentarios eh, del, del público. Me gustaría al menos... Eh, Compartir algunas, si es posible que, que, que pudieras hacer algunos comentarios al respecto. Eh, tenemos por acá a Emma González, eh, del Agua Emex, acá del Estado de México, que dice que en esta fotografía de la problemática eh, que presentas eh, también se revela la crisis del sistema de salud. Eh, si tienes algún comentario en el, en el ámbito de, de la crisis de la salud, Lázaro Camacho del eh, Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades acá en México, eh, él dice que la modificación, se está dando esta modificación en todos los niveles y actualmente hay diversos protocolos de acceso a países, hay muchas preocupaciones en torno a temas de la salud, ¿no? Eh, y eh, eh, en este sentido, él dice que la pandemia ha sorprendido hasta los expertos de la salud pública, ¿no? Y también preguntan, son preguntas relacionadas con los retos en el ámbito de la salud. Edo Vázquez, él dice que la pandemia vino a recalcar eh, las diferencias de la gente que vive en la opulencia y los que viven en carencias. Entonces... Eh, te pregunta, eh, tanto para el desarrollo como eh, eh, si llegará un momento que para hablar de la ciudad privada y la ciudad, se, se llegará a hablar de ciudad privada y de ciudad pública. Gabriela Galicia eh, menciona que la pandemia eh, eh, ha, ha llevado a tomar en cuenta la importancia de diseñar con flexibilidad cuestiones arquitectónicas, este, tanto de la multifuncionalidad del, del mobiliario y la valoración de la integración de la tecnología, eh, si tienes algún comentario en ese sentido. Y bueno, Moisés Roberto Escobar Flores, que él, eh, te saluda desde la Asociación Sangre Verde del de Salvador, hizo muchas preguntas diversas, este, pero algunas de ellas es, ¿cómo se incide en la articulación de políticas públicas e iniciativas que atiendan las asimetrías socioeconómicas. Es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad? ¿Cómo hacer para diseñar políticas públicas que atiendan un poco estas, estas asimetrías? Y él, él reflexiona y pregunta si las afectaciones de la pandemia ya eran una realidad desde antes, pero que se acrecentaron eh, eh, por la escalada y las pérdidas derivadas de este, en este contexto. Un par de comentarios en ese sentido. Hay muchas más, yo creo que no nos va a dar tiempo de leer todos los comentarios. Hay muchísima gente que está todavía siguiéndonos aquí y en distintas redes sociales, así que algún comentario que quieras regalarnos sobre el tema. A ver, primero obviamente volverles agradecer por la, la atención que han puesto en la, en la exposición y obviamente en los, en los comentarios, preguntas, etcétera. A ver, te, dos, tres cosas. Una primera sobre el tema de salud. Yo creo que eh, dos años eh, que hemos venido hablando en el mundo alrededor del tema de la salud. Y esto eh, está produciendo, yo creo, que cambios, cambios significativos. Eh, los debates que decía repúblico privado, central, descentralizado, eh, la cooperación multilateral, etcétera, eh, son temas que van a quedar durante mucho tiempo ahí dando vueltas. Eh, y eso tiene que algún rato eh, decantarse en que, en que ocurra alguna, alguna cosa. Uh, pero también uh, esta cuestión de tener sistemas uh, de sanitarios que no conver conversan entre ellos uh, nos lleva a cuestionarnos de si efectivamente existen sistemas o existen unidades, opera uh, uh, unidades operativas que cada uno, cada una funciona en su segmento correspondiente, sea del mercado o sea del tipo de salud que ofrece, uh, pero no tenemos un sistema y, y yo creo que ese es un problema, problema complejo que habría que trabajar. Y todo el tema de salud primaria, todo el tema de salud primaria. Y eso sí creo, como decía, que los municipios tienen que entrar en esa, en esa línea. Se conocía muy poco respecto de la enfermedad. Hoy día conocemos yo creo que bastante más, no sé si lo suficiente, porque por ejemplo uno de los debates también, para seguir así, es qué es lo que pasa con la persona, las personas vacunadas. Van a tener eh, pues algunos uh, problemas tipo eco de la, uh, de la, de la vacuna, pues no sabemos, no sabemos, pero nos ha tocado vacunarnos a todos, dos, tres dosis. Al principio decían una dosis, después dos dosis, después tres dosis, ahora hablan de la cuarta dosis. Y no sabemos de los efectos que esto pueda tener hacia el futuro, porque es algo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha en el camino. La otra cosa es esta ciudad del negocio, versus la ciudad del, del, del buen vivir. Yo creo que ese, ese es un tema que deberíamos también trabajar en, en profundidad. Porque hoy día las ciudades nuestras, por la lógica neoliberal, básicamente están dirigidas hacia eh, la acumulación, hacia la ganancia, hacia eh, la rentabilidad del capital. Y eso en todos los sectores, en todas las áreas de la, de, de la economía de, eh, de los capitales. Y queda en un segundo plano el vivir bien. Eh, y yo creo que eso no puede ser. Si nosotros pasamos del urbanismo de proyectos, que es básicamente vinculado al capital, hacia el urbanismo ciudadano, yo creo que ahí, ahí podemos encontrar alguna cosa, alguna cosa que es interesante. Lo que nos ha mostrado el COVID es que debemos preocuparnos más en la gente, más en la población, más en el contagio de, la, de, la, de las personas. Eh, por eso es lo, lo que yo sostengo. Debemos empezar a trabajar mucho más el civitismo que el urbanismo. Y, y mucho más el, el, el urbanismo ciudadano que el urbanismo de proyectos. Yo creo que esa, esa discusión entre la ciudad como negocio o la ciudad del buen vivir es muy importante. Y esto ya nos dijo Aristóteles hace muchísimos, hace muchísimos siglos, la ciudad del, del buen vivir. Y las, y, y las culturas andinas, este es un elemento central, el, el suma causai, que es el buen vivir nosotros mismos hemos estado con estas cuatro universidades que les decía haciendo un apoyo a los debates de la constitución en Chile y una de las cosas que ha salido con fuerza es justamente el buen vivir la necesidad del buen vivir y yo creo que eso hay que empezar a posicionarlo con, con fuerza y me parece que hay un, un ancla interesante para que esto vaya teniendo un peso en la estructura de la ciudad, es, es el barrio, es, es el vecindario pero ese barrio y ese vecindario con toda la tecnología del caso y también con toda la articulación con la ciudad a través de sistemas de centralidades, porque si no, eso se nos puede ir, eh, se nos puede ir cayendo. Eh, yo creo que por ahí están las políticas públicas, pero como les decía hace un momento, no es nada fácil, porque podemos tener nosotros la claridad pero para eso tenemos que las universidades, por ejemplo, asuman todas estas discusiones para que formen gente que después vayan a los municipios, a los gobiernos locales. Y eso, como ustedes saben, no es cuestión de un día para otro. Y, y necesitamos que la política mismo, ya no la política urbana, sino la política política, los partidos políticos, asuman el tema de ciudad, asuman el tema de ciudad. Los partidos políticos están en otra, están discutiendo otras cosas, eh, y hoy día, como vemos, la mayor cantidad de población vive en las ciudades. Eh, bueno, bien, Fernando, te agradecemos muchísimo la, la, la excelente conferencia que, que, que nos has compartido. También los comentarios de, de Alfonso han sido brillantes. Le agradecemos el apoyo de las diferentes instituciones que, que colaboraron precisamente para poder estar impulsando esta esta iniciativa, los comentarios, la presencia de los, de los asistentes ha sido, ha sido muy significativa y queremos eh, resaltar que eh, afortunadamente con base en la tecnología, esta, esta conferencia, este, esta, esta primera conferencia sobre, sobre temas fundamentales se encuentra en YouTube, se va a poder estar consultando en, en diferentes momentos Creo que va a ser un, un material significativo sobre, sobre una gran beta de asuntos sobre los cuales se tienen que estar tratando, profundizando, el estar tratando fundamentalmente de, de promover esta, esta participación ciudadana que, que comentas, el no esperar que las, a través de las políticas públicas los problemas se puedan estar resolviendo, sino que somos los ciudadanos, las universidades, universidades, eh, la vida cotidiana a la que nos lleva a estar sumando fuerzas ante una gran incertidumbre y gravedad de, de, de riesgos en los que nos encontramos. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes y también queremos aprovechar para invitarlos a las siguientes conferencias sobre asuntos contemporáneos y futuros fundamentales, a la vez a la participación en el 17º Seminario Internacional de la RI que será del 21 al 23 de septiembre, en Toluca, bajo una modalidad virtual. Eh, estamos, eh, tanto los organizadores como quienes hemos tenido la oportunidad de participar en esta conferencia, creo que muy contentos, muy satisfechos, surgen nuevas ideas, y Fernando, Alfonso y todos los compañeros y compañeras que participan en la organización, Muchísimas gracias. Y esperamos. Muchísimas gracias a ti, Sergio, y lo mismo, a Alfonso, y a las personas que han tenido la paciencia de escuchar durante todo este tiempo. Muchísimas... No, muchísimas gracias, sí. y ojalá ya podamos estar superando la cuestión de la virtualidad por la presencialidad. Exacto. Claro. Nosotros por, por nuestra parte. Ah, bueno, sí, perdón, Alfonso, Alfonso, por favor, no, por favor. Un abrazo sí. a Fernando, una felicitación, una felicitación a Chayo, también a, al doctor Mar. A, este, a Sergio González por esta, por esta amable invitación Muchas gracias Alfonso y a Fernando nosotros, a todos los que nos están acompañando aquí directamente en Zoom y a quienes nos están siguiendo a través de YouTube o de, o de Facebook en nuestras distintas redes sociales los invitamos por favor a seguirnos en el Twitter arroba riterritorial en Facebook en Seminario RI y por favor le suplicamos que nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal en YouTube que se llama Seminario Internacional de la RI. Ahí vamos a tener esta y otras conferencias siempre a disposición de todos y lo que queremos es crear una gran comunidad de gente interesada en estudios territoriales. Muchísimas gracias por todo Raúl. No sé si quieras decir algo para despedirte y agradecer desde la Lerma. Desde la UAM Lerma también queremos agradecer mucho al doctor Alfonso Iracheta que, bueno, lo conocemos y ha venido a la unidad a darnos muchas pláticas. Y también al doctor Fernando Carrión por su excelente presentación. También este, hace poco participé en un seminario sobre urbicidio que también organizó la UNAM y muy interesante, muy apegado a los temas que hoy se han planteado. Invitarlos a todas y todos a seguir pendiente de nuestros canales para que pues se puedan colaborar y participar en otras conferencias magistrales que tendremos en el antes de que inicie este eh, seminario RI. Pues muchas gracias a todas y todos y también les agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias. Te tenemos con esto la transmisión en vivo. Muchísimas gracias.